Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día martes retomando nuestras labores cotidianas, nuestro trabajo, nuestro ejercicio laboral o también académico. Quiero invitarlos para que al iniciar nuestra jornada nos pongamos en la presencia de Dios. Encomendemos nuestros afanes, nuestros proyectos, lo que este día vamos a hacer. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. También sea el momento para agradecerle a Dios Todopoderoso sus muchas, muchísimas bendiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos, o vamos a retomar el tiempo ordinario. Ayer no leímos el inicio del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, esta secuencia que vamos a llevar a lo largo de todas estas semanas, porque teníamos la fiesta de la Virgen Madre de Dios. Ahora ya volvemos al tiempo cotidiano y vamos a retomar en San Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vamos a estar leyendo durante todos estos días el sermón de la montaña. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del sedemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra hoy utiliza esas dos imágenes, la sal y la luz. Los cristianos estamos llamados precisamente a ser sal y luz. Y, y está aquí al comienzo del, del Sermón de la Montaña, ayer, o la en primer, la primera parte se lee las bienaventuranzas, inmediatamente está esta imagen. Si yo soy feliz y si estoy en esta experiencia de caminar al lado de Dios, pues voy a hacer luz. Mi vida va a iluminar a mucho. No necesito volverme un canzón, un pesado, sino sencillamente que mi vida debe iluminar. Dice aquí al final alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre es viéndonos, viendo la forma como somos, la forma como tratamos a los demás nuestro, nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de ser responsables en el trabajo nuestro trato en casa, con los amigos, en el deporte, en la mesa como iluminamos, como damos luz, como vamos a... la sal se nota cuando hace falta o cuando está ya demasiado la luz se nota, no está... Y hace falta. Así sea también nuestra vida, nuestras buenas obras, queridos hermanos. Que el Señor Todopoderoso ilumine nuestros días, Él nos llene de su gracia, para que cada día nosotros comuniquemos a otros la luz que viene de Dios, porque Él es la luz. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde aquí. Un feliz día para todos, queridos hermanos.